Oh, por fin, roster. Asesino de tal. Bueno, oh, lo. No es apenas mi amigo, No Vamos a hacer las limpiezas de adentro A mí todavía no me carga, ah ya ahí está, ahí está. ¿Y por qué yo aparezco con uno de vida todavía? Porque si entras? ah ¡Una! ¡Roste, harás no algo! no te dejes ahí. Me estoy disparando a través de la puerta <risa> cabrón ¿Y ¿Eso que la tiene chica eh charga, charga, charga ah. vale morido digo, muerte. ya cabrón, hable bien ahí está, ah, ayuda hostia cuidado atrás ayuda Gracias. Se les quiere gente. Muchas gracias. A ver. Me ocurre de una vez. <ríe> ok. Vale. Ahora Vale, es por aquí. ¿Por dónde? Es? Por acá. Ah, es por acá. Oh. ¿No se puede correr? ¡Bomba! Eh... Hostia, tengo un lanzagranadas. Bueno, aquí bajas, o sea, no, este switch subir. cargando, carga, carga. Sí, sí, sí. Vale. bien, uno? ¿Ah? ¿Estás bien? Vale. Bien jodida por aquí. ¡Aquí hay un AK! ¿Quién quiere un AK? ¡Ojo! No, no quiero eso. No, mejor quédate con el AK. Es por aquí, gente. Ah, no, no, no, es por aquí, es por aquí, perdón. Siguidme, seguidme, seguidme. Atrás, atrás. Aquí adentro, aquí adentro. Venga, venga, venga. Oh. Aquí hay munición, munición. Hostia. No. Hostia, un enano. Ah. No va. Un enano. Uf, pinche nanos queroso. Don't let your kids watch it. Qué retor que no te lleva ese. Arnie, vale, es para allá. Vale, qué ni no nada. Buena. ¡Oh! Quitaros, quitaros, quitaros, quitaros. ¡Oh! ¡Estás vivo! ¡No va! ¡Revive! La ¡Y ten! Es ti. ¡A ti! ¡Aquí hay munición! ¡Chavalos! ¡Vamos a apagar la alarma! ¡Vamos! No, es que estamos, no. ¡Hostia! Trigger Hakuna matate Kimon y Pumba ¿Dónde el... ¿Aquí? ayuda? ah atrás, ¡Adelante! Que me tira, pendejo no. Ayuda. ¿Qué les no, vamos, ahí. vamos para arriba, no, no. Desactiva la, la esta. No Sorry, no va. ¡Ayuda pendejos! ¡Ah! ¡Ayuda! No me ¡Ayuda nuevo! ¡Hostia! ¡Charger! ¡Vamos atrás! Nick, revive a la mona. No, eh. que... voy a tratar de apagarla. Qué? ¿Qué, ¿O sea, qué, ¿Qué No, no. No, no. No, no. No, habla? No. O sea, ah. ¡Nick! No. ¡Ayuda! Cuídate. ¿Te van a dejar morir siempre al final? ¿Neta? Espérate, ¡Move! Wey. ¡Move! Espérate, wey, que me ¡Move! ¡Move! ¡Move! Nick ¡No mames! ¿Los mataron a los dos? Sí. ¡Ah! Eh. ¡Joder! Mira, gracias. ¡Eso! ¡Soy demasiado! ¡Chinga de tu madre, wey! ¡Ah, sí! ¡Eso está mucho mejor! <risa> ¿Te morices, Moogne? Sí. sí. Y Roster también. No, Roster está bien. Ah. Es que me hice el muerto. <ríe> sí, sí, sí, el muerto, yo vi, yo vi. Se sí, mamó. que está la muerte. No <ríe> sea. Joder, qué pinche sueño, ya me dio sueño todo esto, Roser, ven. Voy. ¿Rosser? cuando bueno, me... encuentre el camino. Ahí. quita de pendejo. Hay un smoker. Entonces. ¿Cómo? Lo está haciendo pendejo ya. Espera, no, espera, espera. La Moon Knight arriba. ¿Moon ¿Estás ahí? vendría un poco de ayuda, en serio? No sé, güey, ya no sé ni dónde chingaste. ¡Aquí estás! ¡Vamos! Okay. Gracias. ¿Dónde...? Ya. ¿Cómo salgo? Ah, ya no Solo aquí. sigue los personajes. Bueno, me muero muy necesitado. <risas> Disparo lanzagranadas. Mm -hmm. Píldoras. Píldoras, eh. Una... Un matadero? No. Hostia. Pero bueno, está, es, me llama usted esta arma, ¿no? ¡Ah! Güey, no mames. Quítate, quítate el fuego, quítate el fuego. No, es que yo fui el tonto que tiró el fuego, güey. Eh. Nah, quién fuiste? No, yo no fui. Cuidado. Vale. es para arriba. Ese RFT ¿Suben? Sí Vale, ¿alguien sabe por dónde es? No Ah por aquí dice ¿Sí? Ah ¡Oh! Vale, vale, vale, vale Vamos Es por aquí, es por aquí, es por aquí Aquí, aquí está, aquí está. <risa> <Cuidado>. <risa> Qué Qué guapo. Qué guapo. Qué ¡Que Qué guapo. Qué guapo. ¿Siguen aquí? ¿Ya se acabó? ¡Váyanse a casa! okay oh. ah. no good. Hey. Naga Orkinadi la Baba J. Baba J. La Ickes Buckis, Siris Ickes Baba J. Baba J. La Bella Station well. think I'm doing pretty well, pretty well. I used to be a no good Bella Station 5. No yeah. Bella Station 5. <laughs>